Hola, mi nombre es Davinia, soy trabajadora social y directora terapéutica de la Fundación Canaria-Irichen. Yo soy Patricia Martínez Redondo, educadora social y antropóloga, eh, especializada en género y adicciones y colaboradora de la Fundación Canaria-Irichen. Vamos a dar paso a explicar un poquito el proceso que hemos seguido en esta incorporación de la perspectiva de género en el tratamiento. Bueno, este sería el esquema general y vamos a ir explicando uno a uno eh, los pasos. Lo primero que hemos hecho es buscar una profesional externa experta en género y adicciones. Con esta colaboración lo que hemos hecho es evaluar el grado de incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones de la Fundación, revisando todos sus programas y actuaciones. Hemos creado un plan a partir de esa evaluación, un plan de propuestas de acción para ir incorporando de forma progresiva la perspectiva de género. En ese plan de acción, una de las herramientas básicas ha sido la formación de todas las personas que conforman la fundación, desde el personal administrativo hasta el patronato, pasando por todos los técnicos y técnicas eh, terapeutas que forman parte de la, de la fundación y sus programas. Hemos creado una comisión interna de trabajo formada por profesionales de las diferentes áreas. Y hemos seguido haciendo un acompañamiento, una supervisión externa y seguimiento de las tareas realizadas por los equipos de trabajo. Para poner en marcha también grupos terapéuticos y talleres específicos para chicas, mujeres y también aprovechar para estudiar el perfil y las necesidades de las mismas. Sin olvidar eh, la estrategia dual que consiste en la transversalidad de género y las acciones específicas. Eh, hemos trabajado también con chicos y hombres en los programas eh, de la Fundación y con los y las profesionales. En este proceso, eh, de, eh, nos consideramos súper importante que es un trabajo constante eh, que haya una apertura y aprendizaje para, para cambiar la visión del tratamiento de adicciones, fundamental el trabajo en red y de forma transversal en todo este proceso, que haya una actitud flexible, una adaptación a los ritmos de, de, de los equipos y las circunstancias de los, y los objetivos a medio y largo plazo de, lo, de las personas y de los profesionales.